Hola, soy Marta Herreros, yo creo, eh, organizo y gestiono redes humanas para equipos de trabajo y stakeholders en entidades del tercer sector. Eh, soy el vínculo de tu organización y el encuentro entre las personas, me gusta crear redes. Mi experiencia como coordinadora eh, de una carrera coordinando a 300 estudiantes avalan eh, lo que te estoy contando y eh, lo que te puedo aportar yo es que tengo mucha cercanía con la gente, tengo facilidad para contactar con, con las personas. Y, y creo que eso ha hecho que yo también tenga redes aquí en Barcelona y haya logrado, haya logrado crear eh, redes importantes que ahora me acompañan en mi vida. Mi contacto es martaherreros.com y me puedes también llamar a mi número de teléfono que es el 688-923-646. Muchas gracias.